Me llamo Ana, tengo 20 años y soy de Marruecos, de Casablanca. Intentaba con la Melilla, no podía. Volví a mi casa dos semanas o tres y volví a subir otra vez. Hasta la cuarta vez que he entrado a Melilla y de ahí ya no he vuelto a salir más. Cuando era menor de edad los educadores me lo decían mucho. Me decían los 18 es otra realidad, la mayoría de edad es otra vida, no es igual que la que tenemos ahora, y es verdad. Es la gente mayor de edad, que son de 23 años, más de 23 años, le piden aquí, por ejemplo, que para conseguir papeles, tiene que estar tres años y averiguar un contrato para que te den los papeles. Pero no piensan que mientras tanto esos tres años, esa persona donde va a estar, esa persona cómo come, esa persona donde duerme, esa persona cómo vive, cómo, cómo, cómo es su estado de ánimo. De chico, mi madre se va a trabajar y me dejaba con el peluquero que está al lado de mi casa para que yo esté ahí, porque mi madre y mi padre están separados, mi hermana se lleva al colegio. Y yo era chico, no, no podía cuidar con nadie, y mi madre me dejaba con el peluquero. Y yo ahí, de casi dos años o tres, llevo observando como pela, esto, otro. Yo lo único que podía hacer es recoger pelo. Por ejemplo, he llegado hasta preparado a preparar al cliente siendo tan chico. Y, y cuando vine aquí también, he estado haciendo cursos y cursos también de señora y tética. He hecho muchas cosas de peluquería. Se está estudiando, se está haciendo otras cosas. Es mejor que no la deje porque con esas cosas puede conseguir un futuro que no. Creo que no lo consigue aquí porque aquí no es como nosotros vemos cuando estamos en nuestro país. Aquí vemos como en paraíso, pero viene aquí y te enfrenta a otra realidad.